Muy bien, buenas tardes a todos aquí. Buenos días, buenas noches para aquellos que nos están viendo del otro lado de la pantalla. Y hoy el tema que nos convoca más que importante, trascendental, profundo. Hoy venía haciendo memoria de estos 20 años que venimos dando terapias, sesiones cuáles son o cuál es el tema que generalmente hace que las personas lleguen a uno o lleguen al terapeuta o al psicólogo. Y bueno, ha sido el caso de que sin ningún lugar a duda, no solo por gran mayoría, sino porque es el tema siempre esencial, importante, profundo, es el del amor, las personas están en desequilibrio, las personas se muestran confundidas, se encuentran perdidas, lastimadas, heridas, siempre, porque no tienen ni el más mínimo conocimiento del verdadero amor. Hoy en esta plática de media hora, así como nos comprometimos la semana pasada a a seguir sosteniendo, para que de esta manera la gente nueva que, que, que ve de repente un video de 30 minutos se anime a escucharlo. No solo por el tema, sino porque dice, ah bueno, no es mucho el tiempo, entonces me voy a animar a escucharlo. Eh, claro que en media hora hablar de esto que es tan importante, bueno, es prácticamente imposible, ¿no? Pero sí vamos a dejar elementos fundamentales para tener en cuenta y para continuar, profundizando en este tema importantísimo. Y el título que hemos nosotros puesto a esta plática es Enamoramiento Ciego, Amor Clarividente. ¿Sí? Con esa hermosa imagen ahí que Gabriel nos puso, de la cual le vamos a pedir a Ricardo que también lo ponga en el video para que la gente lo vea. Eh, Generalmente nosotros creemos que eso que vivimos cuando nos sentimos emocionados, cuando nos sentimos atraídos, cuando se libera esa dopamina en nosotros, el cerebro lo libera en todo el cuerpo, creemos que nos ha llegado el amor, que este angelito del amor nos ha flechado y entonces ya hemos perdido completamente la cabeza por esa persona y decimos, wow, ya encontré el amor, es hermoso, cómo me siento, cómo lo estoy viviendo. Se me hacen mariposas en el estómago, estoy emocionado, no dejo de pensar en esa persona, todo lo veo lleno de colores, de luces, de forma positiva. Muy bien, hay diferencias de cuando de repente hemos probado alguna droga o hemos vivido la experiencia de alguna tacha o marihuana. No, no hay ninguna diferencia, mis queridos amigos. Por eso se dice al drogado, se le dice que está dopado, ¿no es así? Aquí en México se hace referencia de esa forma porque dopado viene de dopamina, y la dopamina es la que se libera en todo nuestro organismo cuando nos enamoramos, y ese enamoramiento que nosotros sentimos, que nosotros experimentamos, pues nos hace perder completamente la cabeza, por eso se dice el amor es ciego, no y nosotros lo experimentamos y lo vivimos, y claro, decimos el amor es ciego, porque la verdad es que esta persona, yo no puedo creer cómo estoy sintiendo todo lo que estoy sintiendo, si además no es mi tipo, pero... Y es más, me maltrata, es más, me, me, me, me sojuzga, me, me, me... Y sin embargo no puedo evitar dejar de amarlo. Claro, no puedo evitar porque estoy drogado. No puedo evitar porque estoy siendo víctima del enamoramiento. Y el enamoramiento, de lo único que nos está hablando a nosotros, es que tenemos un escaso desarrollo espiritual. El enamoramiento se produce cuando hemos alcanzado un crecimiento a nivel energético solo hasta el tercer chakra. El de las emociones. Porque el verdadero amor, el amor clarividente, aquel amor que tiene razones que la razón desconoce, surge a partir del cuarto chakra, por supuesto, del centro del corazón. Pero para llegar hasta ahí, debemos de tener nosotros un trabajo interior importante. Fíjense ustedes, el primer, eh, primer centro... Maneja el tema de la nutrición, del instinto. El segundo centro, el, el, el, de las sensaciones, el de experimentar cosas nuevas. Y el tercer centro, el de las emociones. Pero siempre en esos tres primeros centros, el objeto amado está afuera. Es una persona. O en algunos casos son objetos, <ríe> o son cosas materiales, ¿no? aún mucho más superfluas y vanas que, que un ser humano. ¿Y qué sucede cuando nos enamoramos de esa forma, de esa manera, a nivel sexual, a nivel emocional, de un hombre o de una mujer? Ni más ni menos que estamos condenados a sufrir, mis queridos amigos. Por eso es que los terapeutas recibimos casi en un 100% personas que están lastimadas, que están heridas, que están confundidas, todas relacionadas al amor. Porque inclusive la salud, la mala salud, si se profundiza, tiene que ver con el amor. Porque inclusive el desarrollo o la falta de desarrollo material tiene que ver con la falta de amor, la no comprensión del amor. Entonces, esto del enamoramiento nos lleva a nosotros siempre a un punto de enseguecimiento y a un punto en donde cuando esta dopamina se sale del cuerpo y se va, porque tiene un tiempo y ustedes lo saben muy bien, porque de seguro todos, todos lo han vivido, yo lo he vivido por supuesto, tenemos esa experiencia de que cuando se va la dopamina, se va el enamoramiento, pues entonces nos cae la cruda realidad, la cruda verdad. Y entonces, claro, si no hemos producido una adicción a esa condición de enfermedad a la cual la droga nos ha lanzado, la droga de la dopamina nos ha llevado, pues entonces en ese momento queremos terminar, el proceso no es fácil de terminar con esa relación y bueno, salimos lastimados y salimos heridos pero eso es lo menos que puede llegar a pasar porque si estamos si somos adictos ya a esa persona a pesar de que el enamoramiento ya se haya ido pero no nos podemos distanciar, no nos podemos separar de esas condiciones a las cuales el enamoramiento nos ha llevado entonces posiblemente nos condenamos a muchos años de una vida llena de frustraciones, de una vida llena de esclavitud, de una vida llena de, de llanto, de dolor, de sufrimiento. Todos nosotros hemos visto eso en otras personas y posiblemente en nosotros mismos. ¿Y eso es el amor? Claro que no. El amor es algo superior. El amor no tiene que ver con el objeto, no tiene que ver con esa persona afuera. El amor tiene que ver con el objeto. Perdón, con el sujeto, ahí está. ¿Eh? ¿Sí? Objeto afuera, sujeto dentro, eso. Tiene que ver con el sujeto. Tiene que ver con uno mismo. Tiene que ver con liberar. Un sentimiento que ha trascendido completamente a la emoción. Porque eso es otra de las cosas. La diferencia entre emoción y sentimiento es enorme, es grande. Es la barrera que separa el enamoramiento del amor. Y el amor es sin condición. Y el amor es un sentimiento que expande, que libera, que fluye en todas direcciones, amigos que fluye en todas direcciones, que siempre está destacando lo positivo, lo valioso, lo radiante, lo luminoso, que siempre está unificando, acogiendo, no intentando poseer, sino todo lo contrario, liberar. Como en el enamoramiento, el objeto amado está fuera de nosotros, pues entonces queremos empoderarnos, de esa persona o de esa condición, para que, bueno, no se nos salga de los cánones establecidos o de aquello que nosotros creemos que nos da la felicidad. Y eso, por supuesto, va marchitando ese amor que pudo haber existido real y genuino entre esas personas. Porque el amor es algo vivo. El amor día con día se debe de alimentar, se debe de hacer crecer, se debe de cuidar. Porque si no, muere. ¿Qué pasa con aquella persona que ya ha encontrado el amor? Que ya hace el amor parte desde el sujeto, no va en dirección al objeto. Esa persona... Entonces... Vive en libertad, vive gozoso, vive alegre. Ya no importa lo que hace o no hace la otra, la otra persona. Los celos no tienen poder sobre, sobre él o sobre ella. Los apegos tampoco generan una condición de esclavitud. Hacia allá nos tenemos que dirigir todos nosotros. Hacia allá es donde tenemos que trabajar todos nosotros. Y no es fácil llegar a ese punto. Ustedes lo sabrán, porque, como así yo también lo he sabido, no es fácil liberarnos de esos condicionamientos, de esas debilidades. Necesitamos hacernos cargo de nosotros mismos y darnos cuenta que no podemos basar nuestra felicidad en las personas que tenemos al lado. Transformarnos en personas libres, alcanzar ese punto de amor, puede representar para mucha gente a nuestro alrededor el rechazo, puede generar la crítica, puede generar enormes conflictos. Porque es un insulto ver a una persona que es independiente. Es un insulto para mucha gente que esa persona sea feliz y no dependa de nada ni de nadie. De igual forma no nos podemos detener, de igual forma tenemos que nosotros como personas llenas del verdadero amor, comprender y entender a estas otras personas que no son capaces de comprender esta forma con la cual amamos. Mucha gente tal vez confundirá ese amor desapegado, ese amor sin condicionamientos, ese amor libre, lo entenderá como que no me amas entonces, si no me celas, si no me persigues, si no me estás rogando, entonces no me amas. Y no es así. No es así. Es real que, que las mujeres tienen una capacidad de amar más elevada que los hombres. Tienen condiciones internas que están mucho mejor predispuestas a nivel superior y espiritual que la de los hombres. Sin embargo, todavía no logran cruzar y alcanzar al cuarto centro, el cuarto corazón. El hombre generalmente lo que busca en primera instancia es el sexo es poseer a esa, a esa mujer, a ese objeto tan deseado y es lo que quiere llenar y es lo que quiere satisfacer. La mujer en cambio busca compartir la felicidad en base a, a, al sentirse querida, al sentirse amada, al sentirse acompañada. Y entonces se vuelve un intercambio. Es un intercambio en donde la mujer da sexo y el hombre, de forma constante y de forma permanente, le está endulzando el oído y diciendo cosas maravillosas y bellas, pero que realmente no son ciertas. Claro. Si ustedes quieren encontrar un hombre fiel, pues búsquenlo en los fieles difuntos, porque porque no existen los hombres fieles, no existen. Eso es real, eso es verdadero. La fidelidad surge a partir de que la persona, el ser humano, el hombre y la mujer también, ha alcanzado el amor, el amor verdadero, el amor con mayúscula. Esa es la felicidad, la, eh, el verdadero amor que nos lleva a la fidelidad. Eh, yo sé que puede resultar un poco difícil de comprender y de entender, porque esto de, de entender ese amor que muchos de los maestros nos han hablado, eh, requiere un trabajo de limpieza interior, en donde los egos, en donde la contaminación debe ser debilitada, debe ser disuelta. Y se requiere de nuestra parte ser perseverantes y ser constantes, puesto que desde que nacemos se nos está programando para amar mal, se nos está, se nos está programando para transmitir ese amor de forma condicionada, de forma limitada de forma negativa siempre. Entonces, eh, todos nosotros debemos ser perseverantes en, en esa dirección. ¿A la musiquita, apaguen. Ahí está, gracias. <risa> eh, decíamos, es verdad, eh, para encontrar un hombre fiel debemos de encontrar un hombre con un desarrollo espiritual importante. Pero para encontrar una mujer también con estabilidad, debemos de encontrarla también con un desarrollo importante. Porque no es posible que la mujer sufra tanto. No es posible que esté permanentemente pasando su, su felicidad, su alegría, su dicha, en base a lo que haga o no haga la persona que tiene al lado. Y no es posible que entonces esté brindando o esté dando sexo a, a, a esa pareja que tenga para que se sienta bien, para que se sienta feliz. Sin darse cuenta que si se llega a un intercambio sexual, debe y tiene que haber un amor que vaya mucho más allá de las formas. Y entonces el amor en donde el sujeto es el protagonista, porque lo irradia y lo genera en todas direcciones así como una flor, Expande su aroma en todas direcciones. ¿Es el último peldaño, es el último escáneo? No, no es el último escáneo. En esas condiciones ya estamos hablando de un hombre superior. Sin embargo, cuando ya dejamos inclusive de ser el sujeto y nos transformamos en el amor mismo, alcanzamos lo que se llama la trascendencia. Ya salimos del objeto y del sujeto, ya damos un salto hacia el amor mismo. Hoy venía en el carro hacia aquí y, y vi escrito haciendo un paredón, como ustedes seguro lo han, lo han visto muchas veces, decía, decía Jesús te ama. ¿Sí? Y déjenme decirles que eso es un gravísimo error. Jesús no nos ama. Jesús es el amor mismo. Hay una enorme y sutil diferencia en esto que debe ser comprendido, debe ser entendido. La persona que ha alcanzado la trascendencia como Jesús no hace una separación entre el amante y el amado. Es el amor mismo. ¿Sí? Entonces, Jesús es amor, es muy diferente decir Jesús te ama. ¿Sí? Él está unido a todos nosotros, Él está conectado al universo y a Dios. Jesús es amor, por eso Dios es amor. Y Jesús alcanzó esa condición. Es la condición del Espíritu, es la condición a la cual todos nos tenemos que dirigir. Pasando en primera instancia por el enamoramiento, todos los tenemos que vivir, todos nos tenemos que dar topes contra la pared. Todos nos tenemos que caer, lastimar y sufrir, desde ya. No hay nada de malo en eso. Es el amorcito ciego del cual nos ayuda a nosotros a comprender que no nos debemos de quedar ahí. Entonces pasamos al amor clarividente. Ese amor que, que, que todo se acomoda, que todo se brinda, que todo se da. Porque lo hemos logrado y lo hemos alcanzado en primera instancia con nosotros mismos. So, el sujeto es el protagonista del amor y lo irradia y lo genera en todas direcciones. Eso es maravilloso, haber llegado a ese punto. Pero no queda ahí tampoco. Tanto genera la persona un amor en todas direcciones, que empieza a conectarse y empieza a extender su vibración y su energía hasta alcanzar al mismísimo espíritu y unificarlo a él primero debemos de entender y debemos comprender que cuando tenemos una relación de pareja cada quien tiene sus propias raíces cada quien tiene su propia libertad e independencia no es posible que vivamos nosotros condicionando a la persona que tenemos al lado y que lo primero que hagamos es perder su confianza, su amistad. ¿No fue eso lo maravilloso que nos unió y nos conectó con esa persona? Que nos divertíamos, que nos comprendíamos, nos entendíamos, nos contábamos todo. Éramos grandes amigos. Y ahora somos pareja y resulta que ya no le puedo contar un montón de cosas. Ya no, no puedo ser abierto, ya no puedo ser libre con él o con ella. Y entonces se perdió la amistad, entonces a partir de ese momento el amor se empieza a marchitar, se empieza a morir, se empieza a empequeñecer y a desaparecer por completo. Si hay un amor entonces que nos puede llegar a conducir para que nosotros comprendamos y entendamos al amor clarividente, a ese verdadero amor, es el amor entre amigos. Digamos entonces que tener una relación de pareja es como tener una relación de amistad, pero con sexo incluido. Debemos de tener esa capacidad de comprender y entender y de asimilar el verdadero amor, para que las cosas en nosotros se vayan dando en dirección hacia el crecimiento, hacia la expansión, hacia la comprensión. Porque aquel que ama... Lo va a entender todo. Es real, ¿eh? Aquel que alcanza la chispa del verdadero amor, a ese amor clarividente, empieza a comprender y empieza a entender todo. De sí mismo y de la vida que lo rodea y de las personas que se desenvuelven también en su realidad. Porque no hay manera de no volverse compasivo cuando se tiene verdadero amor. No hay manera de hacerse uno con todas las personas, cada vez más, con la vida, con la naturaleza. Y eso por supuesto es enormemente atractivo para el espíritu, a ese yo superior que existe en nosotros, del cual a medida que vamos expandiéndonos, se va acercando. Y va enriqueciendo y va alimentando más y más nuestra alma. Porque si nos quedamos en el enamoramiento ciego, no solo no vamos a crecer y vamos a avanzar, sino que nos vamos a frustrar, nos vamos a decepcionar, vamos a tener una vida absolutamente marchita. Porque para el alma, comprendan ustedes, el amor es como el agua para el cuerpo. Todos los días necesitamos hidratarnos, todos los días necesitamos beber y tomar. Si no, nuestro cuerpo empieza a enfermarse. Así también le sucede al alma. Todos los días necesita esa cuota de hidratación de amor. Pero ese amor tiene que ser lo más limpio, lo más puro, así como el agua también que bebemos. ¿Qué pasa si el agua está un poco contaminada? ¿Qué le sucede al organismo? ¿Qué le sucede al cuerpo? Pues entonces lo vamos enfermando, lo vamos matando. Es verdad, al primer trago, al primer sorbo puede ser que no pase nada, pero ¿qué tal a la semana o qué tal al mes o al año? Solo un poquito de contaminación tiene, solo un poco, pero a la larga nos va matando. Por eso es fundamental y es necesario que todos nosotros purifiquemos y limpiemos al amor. Y eso significa, ni más ni menos, que nos estamos elevando hacia Dios, que estamos en dirección hacia ese verdadero cristianismo que Jesús predicó. En el antiguo Egipto, yo siempre lo cuento, se hacía referencia al amor como la energía de perfección. Como aqu aquella fuerza que nos iba transformando, nos iba transmutando, nos iba elevando, hasta alcanzar esa unidad con la fuente. Así nosotros debemos de entender el amor. Porque si nos subimos al tren del verdadero amor, ese que es libre, ese que es independiente, ese que está lleno de luz, entonces... No hay forma de que nuestro avance se detenga. No hay forma. Es poderosísimo la fuerza del amor. Por eso todos los buscamos y todos los necesitamos, pero debemos dejar de confundirnos. Debemos de limpiar todo ese bagaje de idioteces con referencias al amor. Debemos de reprogramarnos total y absolutamente con respecto a las relaciones que nosotros debemos y tenemos que tener con la pareja, con la familia, con las amistades. Nada de celos, nada de condicionamientos, nada de apegos, nada de posesiones, nada de eso. Todo eso es veneno para el amor. Sean ustedes libres y dejen ser libres también a las personas a su alrededor. Ese es el escenario adecuado para que el amor clarividente comience a hacerse protagonista en nuestras vidas. Y entonces vayamos cada vez más en dirección hacia esa trascendencia y esa iluminación que buscamos. ¿Sí? Yo aquí recolecté algunas frases <ríe> y, y que me parece interesante compartir. Una que dice Eduardo Galeano, dice, el machismo es el miedo de los hombres a las mujeres sin miedo. ¿Estamos todos de acuerdo con eso? Por supuesto. Claro, porque el hombre, como quiere poseer a esa mujer, debe y tiene que ser machista. Pero ojo, ¿eh? que la mujer también se transforma ¿eh? en feminista feminista o se transforma en hembrista y también quiere poseer y quiere dominar al hombre. ¿Mm? Claro, entonces se transforma en una lucha de poder. Porque eso es generalmente una relación de pareja. Yo lo he observado, lo he visto de forma permanente en las miles de sesiones que he tenido. Es una lucha de poder de ambas partes. ¿Cómo es posible? ¿Cuándo va a surgir el verdadero amor en esas condiciones? Si estoy compitiendo y si estoy luchando para doblegar a la persona que tengo al lado. Fíjense, el amor incluye, no excluye. Multiplica y suma, no divide. Acerca y no aleja. Abraza y no patea, comprende y no juzga. Ese es el amor clarividente. Ese es el amor que tenemos que ir incorporando en nosotros. Dice, la gente piensa que lo peor es perder a una persona que se quiere. Se equivoca. Lo peor es perderse a uno mismo mientras quiere demasiado a alguien. O sea, el objeto se volvió más importante que el sujeto. Un amor, que de, una persona que desborda su amor en dirección hacia afuera, se vacía. Queda completamente famélica, desnutrida, débil. Frustrada, decepcionada, traicionada. No debe ni tiene que ser así. Nunca pongamos nosotros al objeto como algo más importante que nosotros mismos, que el mismo sujeto, para que alcancemos más temprano que tarde a esa trascendencia. Y bueno, dice por último, la felicidad está dentro de uno, no al lado de nadie, ¿no? Vuelve a, a reconfirmar esto que estamos hablando, esto que estamos diciendo. Yo quiero antes de terminar... ¿Cuánto vamos, Ricky? ¿Ya? ¿35 minutos? 31 minutos. Bueno, quiero eh, que ustedes participen con algunas de las preguntas. Voy a ser corta para que no se extienda mucho este video, ¿sí? Pero a ver, eh, los invito a que me pregunten respecto a, a lo que hemos platicado. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? Yo creo que después van a surgir un montón de preguntas, ¿no? No, no, no, ¿no? no, o sea, por ejemplo, ¿cómo...? Bueno, a mí siempre me gusta llevar las cosas a la práctica, o sea, aplicarlo, porque lo podemos tener aquí en la cabeza, pero, o sea, ¿cuál es la forma en que llegas a esa sí, sí. trascendencia? ¿Cómo llegamos a alcanzar ese amor clarividente? Es muy simple, no cerrándonos al amor, tenemos que abrirnos al amor, tenemos que experimentar esa relación de amor. Por supuesto amando a las personas a nuestro alrededor, y si de repente se presenta la oportunidad por esa empatía, por esa química, con alguna persona, el de entablar una relación de pareja, pues tener las cosas en teoría muy claras, y llevarla a la práctica de forma perseverante e insistente a pesar que eso represente llanto, dolor y sufrimiento con la intencionalidad de sublimar esa energía del amor ¿Sí? no hay un camino sin constancia sin esfuerzo personal sin perseverancia, sin trabajo permanente y continuo no existe no hay forma de huirle a, a, a las pruebas que la vida no tiene, porque ese, esas pruebas, ese esfuerzo y ese trabajo produce todo un, una condición alquímica en nosotros que va haciéndonos vivir y que va haciéndonos sentir ese amor trascendental, ese amor clarividente. ¿Sí me expliqué entonces? sí ¿Alguna otra pregunta? Y el tema ese de los celos Cindel, ¿puedes prender la lucecita esta por favor? Sí. Pareciera ser este, como que una constante Sobre todo en la naturaleza femenina Ajá o sea, Me parece como que fuera más fácil llegar a la iluminación Que trascender los celos Los celos <risa> Claro Muy buena Muy buen ejemplo porque justamente los celos surgen a partir de ese apego, de esa dependencia De ese querer posesionar a esa otra persona No deben ni tiene que ser así Ustedes básense sobre esta máxima de ser y dejar ser Ser y dejar ser Y si esa persona tiene relaciones con otras personas Ustedes sabrán si continúan o no Pero ustedes no pueden obligar, no pueden exigir no pueden dejar de empoderarse para darle ese poder a la otra persona. Y esto es un trabajo que solo viviéndolo ¿eh? se puede lograr y se puede alcanzar. La persona que ha logrado trascender los celos, y existe ese tipo de personas, Mónica, hay gente así, si ¿Sí la hay, ya nunca más siente celos, ya nunca más, ya no padece de esa enfermedad, no la padece, Suceda lo que suceda, pero ¿sabes qué? Cuando alguien se encuentra con una persona que a uno le da libertad, que a uno no lo cela, se siente de forma tan maravillosa, tan espléndida, que ni se le ocurre tener relación con otra persona. Pero eso es algo natural que va surgiendo. Eso es algo que no se puede exigir. ¿sí? Por eso bien vale la pena que todos nosotros dejemos el enamoramiento que siempre está lleno de celos, para alcanzar ese amor clarividente que es completamente libre de ese tipo de condiciones. ¿Sí? Pero no hay manera, como les, les vuelvo a repetir, no hay manera de no ponernos a prueba, no hay manera de, de alcanzar esta condición si no lo llevamos a la práctica. Pero en primera instancia tenemos que saberlo en teoría. En teoría es importante porque la mayoría de la gente no entiende estas cosas, no las comprende. Entonces, ¿qué posibilidades hay de alcanzar ese amor trascendental? Pues ninguno. En segundo lugar, luego tenemos que plasmarlo en el sentimiento, dejar de lado las emociones que son las que nos oprimen, nos contraen, nos esclavizan. Y empezar a vibrar en, el, en ese sentimiento que es el verdadero amor. Y luego... Pasar a los hechos, por supuesto. Esas tres condiciones en nosotros tienen que unificarse, pensamiento, sentimiento y acción, para que una vez que cuajan, una vez que se unifican, ya, estamos completamente sanos. Porque las personas saben que los celos no son buenos. Pero ahí estamos celando a, a, a, a, a, a la pareja que podemos llegar a tener. Es más, llegamos al punto de decir, no, un poco de celo es bueno. Yo lo he escuchado infinidad de veces, ¿no? ¡No es bueno! ¿Un poco de gripa es bueno? ¿Un poco de fiebre es bueno? ¿Un poco de dolor de estómago es bueno? ¡No es bueno! Nada de eso es bueno, lo negativo no es bueno, no hay forma de ponerlo como positivo. A excepción que seamos necios, seamos tercos y seamos ciegos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Sí? Vamos entendiendo entonces... Hay mucho más por hablar respecto a este tema, hay mucho más de lo cual vamos a, a seguir haciendo énfasis en estas pláticas. Yo los invito a todos ustedes que hagan preguntas respecto a todo esto, para que yo me pueda orientar en base a las dudas que se van teniendo, que van existiendo. Y no hay forma de, de no tener dudas, de no, de no preguntarnos, porque es lo que día con día nosotros estamos viviendo. Si ustedes no aprenden a amarse a ustedes mismos, si no hacen el sujeto como entidad protagonista del amor, entonces no solo no van a tener una, rel una relación de pareja óptima, sino que no van a poder salir adelante en la vida. Su autoestima es mínimo, su confianza es nula, su dependencia es absoluta. Todos los aspectos nos afectan la ignorancia y la inconsciencia en el amor Sí, Angélica Sí, o sea, aquí la, la, la pregunta sería o sea, si ya estoy en el camino quiero continuar en el camino este, sé lo que me detuve por estar esperando precisamente que la persona cambiara ¿verdad? veo que no, entonces ¿cuánto me va a afectar estar con una persona a la que me va a provocar ira? ¿verdad? porque pues no vaya de acuerdo con mis pensamientos, me va a provocar celos porque no tengo confianza Exacto. en esa persona y todo lo demás... Bueno, si yo estoy junto a una persona que no está sumando a mi vida, que está dividiendo, que está entorpeciendo, que está bloqueando y obstaculizando, pues entonces como ese amor a mí mismo debe y tiene que ser lo primero, yo no puedo seguir al lado de esa persona. No puedo continuar ahí. Debo, por supuesto, hacerme a un lado... No exigirle que cambie, no esperar que cambie. Si las cosas no se dan naturalmente, debo dar un paso al costado. Si vamos entendiendo, es muy simple de comprender y de entender. Es mucho más difícil sentirlo y aún mucho más difícil llevarlo a cabo. Pero esa es la alquimia en todos nosotros. Si sabemos que venimos a aprender a amar, entenderemos que venimos todos a alcanzar ese ese amor que nos separa de la dualidad y nos hace ser uno con la misma fuente Ese amor trascendental, ese amor crístico Es en esa dirección que tenemos que ir Pero vamos paso a paso, vamos avanzando con los elementos que vamos viviendo, que vamos experimentando Si cada cual tenemos lo que nos merecemos Y cada cual estamos viviendo aquello que necesitamos vivir para comprender y para entender hay muchos que optan directamente cerrarse al amor. No, no, yo no me abro a ninguna relación porque entonces voy a sufrir. Ya quedaron traumados, ya quedaron afectados. ¿Y qué están haciendo? Ni más ni menos que saliéndose de, de este aprendizaje que esta vida no puede a nosotros dar, que nos puede a nosotros brindar. Por el hecho de, de tener miedo a sufrir o a padecer, entonces no asisten a clase. Entonces se cierran completamente a la experiencia de crecimiento y de aprendizaje. Que eso no nos suceda a nosotros. Abrámonos al amor, pero abrámonos de forma sabia, de forma inteligente, de forma clarividente, donde comprendamos que el verdadero amor está mucho más allá de la forma si no está en la sustancia, si no está en el fondo de todos nosotros. ¿Sí? Entonces, recuerden ustedes, los tres primeros centros pertenecen al enamoramiento, pertenecen al ego. Amar desde estas tres primeras condiciones, sea emocional, sea sexual, es indudablemente dirigirnos hacia el dolor y el sufrimiento. Comenzar a amar a partir del cuarto centro... Ya estamos hablando de un amor superior. Y aquel que llega al quinto o al sexto, bueno, se vuelve un ser excepcional, un ser maravilloso, hasta que el séptimo se abre y ya lograste el amor mismo, hecho en ti. Ya no estás dando, ya te estás dando por completo. Porque dar es inferior a darse, darse es superior y solo se da a aquel que ha alcanzado un amor que está por encima del cuarto chakra, del cuarto centro del corazón. ¿Sí? Bueno, hasta aquí entonces las filmaciones. Eh, muchísimas gracias a ustedes que me siguieron hasta este minuto, número 30 y... Bueno, casi 40 me parece. Y muchas gracias a todos ustedes que asistieron. Igual nosotros vamos a continuar un ratito, ¿sí? Ok, gracias entonces. Pueden aplaudir para que sepan que hay gente. <risa> Gracias.